Bueno, pues con estos dos viewports podemos solucionar un primer problema. Una página diseñada para un navegador de escritorio vamos a conseguir que se vea correctamente en un navegador móvil. Pequeña, eso sí, pero correctamente. Esto en parte es ya una mejora sustancial a la visualización de la página web, pero está claro que la mejor solución sería hacer un diseño que estuviera adaptado a las condiciones de nuestro dispositivo móvil, es decir, esa pequeña resolución que tenemos. Por lo tanto, al final la solución va a tener que ser realizar dos diseños, uno pensando en el navegador de escritorio y otro pensando en el navegador móvil. Es decir, diseñarlo pensando en que las dimensiones son las del Visual Viewport. Lo que ocurrirá será que el navegador cogerá nuestra página web diseñada ya para un dispositivo pequeño y la va a replantear en el layout viewport, un layout viewport que tiene un tamaño elevado. Por lo tanto, lo que ocurrirá será que la página se volverá a ver pequeña en el navegador. Es decir, que la solución que aporta el navegador móvil con el uso de los dos viewports bien muy bien para aquellas páginas web diseñadas para otro entorno, pero es contraproducente cuando la página web está diseñada para el entorno adecuado, ¿no? para el entorno de un dispositivo móvil. Bueno, pues para poder solucionar esos problemas y además unificar los anchos del layout viewport de todos los navegadores, podemos usar una etiqueta meta, podemos usar un atributo del meta que tiene el nombre de viewport. A esa etiqueta podemos aplicar varios contenidos. Por ejemplo, con el contenido width estamos forzando al navegador para que cambie el valor por defecto del ancho del layout. Si, eh, por ejemplo, tuviéramos un móvil con un visual viewport de 400 píxeles, podríamos hacer el diseño para esos 400 píxeles e indicar en el meta que el width son 400, de manera que el replanteo sería haría sobre esos 400 y no habría ningún problema. Otra opción es, en vez de indicarle el valor numérico, indicar la palabra clave eh, device width. De esa manera, lo que hacemos es que el sistema, el navegador, de manera automática, tome como ancho del layout el ancho del Visual Viewport. De la misma manera que trabajamos con el ancho, podemos trabajar con el alto, menos habitual, pero podría ser. Además, también hay otra propiedad, otra opción, que es la escala inicial, que en este caso, en vez de eh, utilizar un valor determinado para asignar la dimensión, lo que nos permite es asignar un valor relativo que está basado en una proporción con relación al Visual Viewport. Por ejemplo, si damos un valor que es 1, por cada píxel del Visual Viewport habrá un píxel en el layout Viewport. Si lo pusiéramos a 2, haríamos que por cada dos píxeles del Visual Viewport hubiera un único píxel del layout Viewport. Es decir, que el layout sería la mitad de lo que es el visual. De manera que el navegador necesitaría hacer un zoom, pero en este caso un zoom acercándose, es decir, ampliando el contenido, para ajustar el tamaño del visual al tamaño del layout, que en este caso sería más pequeño que el tamaño del visual. Por cierto, que a los píxeles del, del layout se les suele llamar CSS píxeles, ya que eh, son los píxeles de verdad, son los píxeles sobre los que la plantilla CSS se va a aplicar. Y bueno, ya por acabar también tenemos otras dos propiedades más, como son el, la escala máxima y la escala mínima. Realmente estas propiedades, aunque se llaman así, lo que realmente están haciendo es aplicando el zoom máximo y el zoom mínimo que se le puede aplicar a nuestra página. En muchas ocasiones se suele utilizar para eh, impedir que el usuario pueda hacer zoom en la página, poniendo siempre, por ejemplo, un valor de 1, de manera que si el máximo zoom y el mínimo zoom son iguales, pues obviamente el usuario no puede, no puede hacer un zoom. De todas maneras, posiblemente para este tipo de casos suele ser mejor utilizar la propiedad eh, user que le podemos asignar el valor de no y automáticamente, independientemente del zoom que marquemos en escala mínimo máxima, Impide que el usuario pueda reducir o ampliar el, el zoom de la página. Bueno, pues ya tenemos la información necesaria para poder contestar la pregunta que hemos dejado pendiente en la anterior demostración. En pantalla lo que tenemos es, además de la visualización en un navegador móvil de la página, a la izquierda tengo el código de esa página. Y lo último que habíamos visto era justamente que la página se cargaba y se adaptaba al layout viewport, que eran unos 900 píxeles, y posteriormente el navegador hacia un zoom, de tal manera que se alejaba para que eh, dentro del Visual Viewport cupiera todo lo que es el Layout Viewport. Bueno, pues si venimos al código de la página y añadimos la etiqueta meta o una propiedad Viewport que tenga un contenido de 400, lo que ocurrirá será que el layout se verá forzado a modificar su ancho y pasarlo de 900 a 400 píxeles. De tal manera que la página web a la hora de cargarse se replanteará con respecto a esos 400 píxeles. Vamos a guardarlo y a cargarlo. Y vemos que efectivamente la página vuelve a cargarse, vuelve a renderizarse, como en el primer ejemplo que hemos puesto. Realmente lo que he hecho al principio del vídeo ha sido que para que se pudiera ver los problemas que pueden surgir cuando la página web es cargada con un ancho muy diferente al cual se diseñó, pueden aparecer ese tipo de cosas. Pero en este caso, como el navegador lo que hace es hacer un zoom para que el Visual Viewport muestre todo el layout viewport, muestre toda la totalidad de la página, necesitaba hacer algún pequeño truco para poder conseguir este efecto. Podemos aprovechar este código también y limpiarlo un poquito, quitándole, por ejemplo, la parte de historia y yéndonos a jugar, por ejemplo, con lo que es la escala, la escala inicial dentro de el, el viewport. Bueno, pues con este cambio lo que acabo de hacer es indicarle que cada CSS píxel es lo mismo que un visual píxel, de manera que la página se replantea ante las mismas dimensiones que va a tener a la hora de visualizarse. Si, por ejemplo, en vez de 1 pusiera 2, lo que ocurriría sería que el layout ocuparía la mitad de lo que es el visual, que imagino que estaría por unos 170 píxeles o 180 pero en resumidas cuentas es un valor más pequeño de lo que es el ancho del Visual Viewport, con lo cual el zoom en este caso, en vez de alejarse para que quepa todo el layout, lo que haría sería acercarse para ajustarlo dentro del Visual Viewport. Ese acercamiento lo que implica es que las letras se vean más grandes. Por jugar un poquito más, podremos, por ejemplo, venirnos al CSS y decirle que el ancho de toda la página HTML son, por ejemplo, 400 píxeles. Nos vamos al HTML, vamos a eh, comentar momentáneamente esta línea. De manera que, como no hay nada definido, pues el layout viewport tendrá un tamaño grande, que hemos dicho que era unos 900 píxeles. Y vamos a cargar la página, vamos a irnos aquí, vamos a volver a cargarla. Reducimos el zoom... Y vemos con que la página está diseñada para 400 píxeles, lo cual lo hemos simulado indicando en la regla CSS que el ancho del HTML es un 400. a renderizar la página, está queda muy pequeña, ya que ese replanteo que se ha hecho se ha hecho sobre los 900 píxeles que ocupa el layout viewport. Si nos viniéramos aquí y elimináramos el comentario y pusiéramos que el ancho fuera un 400, vemos que efectivamente ahora la página sí que se renderiza a un tamaño más adecuado. Posiblemente, para quedar un poquito mejor el, la página, el renderizado de la página, eh, podríamos venirnos al CSS y modificar unos estilos para que sean más acordes a las nuevas dimensiones de 400 píxeles. Por ejemplo, aquí podríamos poner pues, un 40%, aunque casi más aquí, ponemos un 100%. Vale. Pero bueno, esto es un poco ahora mismo lo de menos. Lo importante es entender el concepto de los dos viewports. Bien, pues como concepto añadido al viewport, tenemos también la aparición de nuevas unidades relativas. Además del porcentaje o del EM o EX, existen también nuevas unidades relativas a eh, las dimensiones del viewport, como son VW, VH, Vmin y Vmax. De tal manera que indicar, por ejemplo, 50VW nos indica que a ese elemento al que le apliquemos esa unidad hay que dimensionarse con el mismo valor que tenga el ancho de la mitad de la ventana del navegador. Eh, puede parecer que esas unidades parezcan un poco repetitivas, ya que el porcentaje podría suplir o podría sustituir a ese tipo de eh, unidad sin demasiado problema. Pero es que estas unidades tienen una ventaja con respecto al porcentaje. Y es que no dependen del padre. Cuando yo quiero que un elemento, un elemento hijo de mi documento HTML, ocupe, eh, por ejemplo, la mitad de lo que es la ventana del navegador, pudo indicar un ancho de un 50% de su contenedor padre, el cual estoy dando por hecho que va a ocupar el 100% del navegador. Pero claro, eso no tiene por qué ser así. Puede ser que ese contenedor ocupe un porcentaje determinado con relación a su padre, que ocupe también otro porcentaje con relación a su padre, etc. La ventaja del uso de las unidades de viewport es que son totalmente independientes del padre, o casi mejor dicho, de todos los padres, de todos los ancestros que tiene el elemento, y nos centramos únicamente en lo que nos interesa, que en este caso es el ancho de la ventana. También puede ser muy interesante para, por ejemplo, las animaciones. Cuando definimos los keyframes, a por ejemplo definir una traslación, no tenemos conciencia en ese momento de a qué elemento le vamos a aplicar esa regla que estamos definiendo. Y si no sabemos a qué elemento, y si no conocemos el elemento, posiblemente mucho menos al padre de ese elemento. De manera que el uso de porcentajes suele resultar un poco, como mínimo, confuso. Así que el uso de este tipo de unidades, la verdad es que nos viene, nos viene muy bien. Bueno, pues ya hemos visto cómo el navegador móvil funciona. Hemos visto cómo se asapaña para cargar páginas que no están preparadas para dispositivos pequeños mediante el juego de estos dos viewports. También hemos visto cómo ajustar el viewport para cuando diseñamos una página para un tamaño pequeño. Evite la solución del layout viewport, es decir, no se apliques o no se replantee sobre un ancho muy elevado. Y esto ya os ha dejado claro que eh, para conseguir buenas legibilidades y buenas usabilidades en las páginas web, tanto de móviles como de escritorio, lo que debemos hacer es hacer diseños diferentes para móviles y para escritorio. Es decir, debemos de mantener la misma estructura HTML pero tener disponibles varios CSS de tal manera que cada uno de ellos se aplique al documento en función del dispositivo que lo va a renderizar. Por lo tanto, nos queda un pequeño problema por solucionar que es cómo indicamos al navegador qué CSS ha de cargar. Pues para eso, a partir de CSS2, tenemos una, en la etiqueta link tenemos una propiedad, que es la propiedad media que permite asignar el tipo de dispositivo para el cual el CSS está definido. Por ejemplo, si ponemos un media screen estamos suponiendo que ese CSS está pensado para una pantalla de escritorio. Si ponemos un media print, es un CSS diseñado para la salida por impresión. Un media TV, por ejemplo, para televisiones. Esta información ya empieza a ser útil, ya nos permite filtrar un poco el dispositivo final al cual se va a renderizar la página, pero evidentemente ni todas las televisiones son iguales, ni todas las pantallas son iguales y por supuestísimo no todos los móviles son iguales. Hasta ese momento lo que había que hacer pues, era una vez cargado el CSS mediante JavaScript investigar ciertas características del navegador para posteriormente aplicar por código unas reglas CSS u otras, ¿no? Pues bien, pues a partir de CSS3, para simplificar este proceso, para que la elección del CSS fuera más directa, aparecieron lo que son las media queries. Una media query no es ni más ni menos que eh, aumentar las capacidades que tienen la propiedad media para que no únicamente esté seleccionando el CSS por el tipo de dispositivo en general, sino también por características en particular. Para ello podemos hacer uso de operadores booleanos, como es el, el or y además obtener valores de ciertas variables. Por ejemplo, se puede preguntar por el ancho, por el alto, por la resolución, por la propia orientación que tiene el dispositivo móvil y, eh, a partir de ellos, realizar una consulta más compleja que nos permita seleccionar con más detalle un determinado CSS. A esas variables, por ejemplo, también se les puede aplicar unos prefijos, de tal manera que podamos darle un poco más de flexibilidad a nuestras consultas, no haciendo que la variable sea igual a un valor determinado, sino que, por ejemplo, sea como máximo un valor o como mínimo un valor. Así, por ejemplo, para el código que hay en pantalla el fichero prueba CSS se aplicaría siempre y cuando el media fuera una pantalla de, de, de escritorio, una pantalla de un ordenador de escritorio y eh, el ancho fuera como mucho, 480 píxeles y la resolución fuera exactamente 163 puntos por pulgada. Estas reglas pueden ser aplicadas tanto en la etiqueta link, como estamos viendo aquí, como dentro del CSS mediante un tag eh, arroba media con una nomenclatura muy similar a la que hemos visto antes en media sin, sin paréntesis y eh, los elementos que tienen que ser evaluados entre paréntesis. Y además incluso se puede utilizar también dentro de, dentro de un import.